Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal. Hola, nosotros somos los chicos del corte, estoy con el Loquillo, el cantante del corte y el tecladista mauri y querés mandarle un saludo especial, Loquillo. Un saludo muy especial, feliz cumpleaños, que cumple, a Eve. Feliz cumple a los 15 de parte de todos los chicos del corte de Mercedes, feliz cumple y pasa la vida.